Hola amigos y bienvenidos a un vídeo nuevo. Hoy os explicaré las novedades de Google Plus y YouTube 2014. En primer lugar veremos la siguiente versión del, de, de la web de YouTube. ¿Lo han cambiado? ¿Lo han Google Plusificado? Google Plus, porque es una mierda. Sí, de las novedades Google Plusificadas de YouTube. YouTube ha cambiado otra vez. De momento es beta, porque es una beta y la tenemos nosotros, nosotros nos ha llegado. Que en la sección de vídeos ha cambiado el like y el dislike por un más y un menos. Así que si os gusta el vídeo, le dais al más. Y si no os gusta, le dais al menos. Y bueno, eso no es todo. Si entras en Chrome, es una curiosidad, pongas el correo que pongas en Chrome, cualquier... Email Escribes por ejemplo cualquier email en Google Chrome Te saldrá el correo de esa persona se abrirá automáticamente sin poner contraseña ni nada. Cualquier Quizás se email un book, o yo qué sé. Escribes, por ejemplo, cualquier en email en Google Chrome y creo que te saldrá que el correo de esa persona se abrirá automáticamente sin poner Google contraseña push. ni nada. Sí, Google Puff, porque es una mierda. Así que botata más. Botar la cruz y todo estará listo. Adiós. April Fool's Day. April Fool's Day. Era broma.